Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a empezar a ver un poco más en profundidad cómo, en qué se basan los sistemas de numeración que utilizamos habitualmente, en particular el sistema decimal, que es un sistema numérico de notación posicional, y vamos a ver cómo es este sistema decimal, que ya conocemos, puede extenderse a otros sistemas numéricos también basados en la posición. En particular, en este primer vídeo vamos a ver el, el sistema binario que utiliza una base 2 y que es en el que se basan la implementación de todos los sistemas informáticos, de todos los circuitos, ¿vale? de todos los sistemas digitales. Pues bien, eh, los sistemas numéricos de notación posicional como ya decíamos, el ejemplo que más conocemos, el, el mayor ejemplo que, que podríamos utilizar es el sistema decimal, el de, sistema de numeración que utilizamos habitualmente, se basa en que cada uno de los dígitos que forman ese número tiene un valor. Y ese valor depende de tres características, de tres cuestiones. Primero, de la posición, la posición que ocupa ese número. No es lo mismo la posición o el valor del primer dígito que del último número de un dígito. Por ejemplo, el valor de este de, de este dígito es 4. Sin embargo, el valor de este dígito es 1000. ¿vale? Segundo, dependen de la base del sistema de numeración. En este primer ejemplo que estamos viendo, estamos trabajando con base 10, el sistema decimal el que conocemos, en el que utilizamos en el día a día. Y por último, ...en el valor del propio dígito, de, aparte de la posición, es importante el valor, el dígito, que escribimos en cada una de esas posiciones... ...porque va a ser el, de, el que determinará el valor del número que estamos representando, ¿okay? Así que tenemos estas tres características, tenemos primero la base, la base, al fin y al cabo, es el número o la cantidad de símbolos distintos que utilizamos y que, por tanto, la cantidad de valores distintos que tenemos para cada uno de los dígitos, el dígito vendría a ser la unidad mínima de, de, de información del valor, en este ejemplo tenemos cuatro dígitos, fijaros, vale pues cada uno de esos dígitos puede tomar una cantidad de valores distintos. Esa cantidad de valores es lo que determina la base. En el sistema decimal, como su nombre indica, tenemos una base 10, porque tenemos 10 posibles valores. Cada dígito puede valer entre 0 y 9. La grafema es el símbolo es la representación gráfica, la representación escrita para cada uno de esos valores. Nosotros tenemos que este símbolo representa un valor 0, este símbolo representa un valor 1, y así sucesivamente. ¿Vale? Nosotros ya lo tenemos muy asumido y casi que tenemos asociado esa representación con el valor. Y por último, la posición, la posición de cada uno de esos dígitos. Desde la derecha, que normalmente cuando escribimos nosotros en el sistema decimal es el de menor peso, es la posición cero, y hasta la izquierda. ¿Vale? que es el de mayor peso, por decirlo de alguna forma, es el que tiene un valor más grande dentro de lo que sería todo el número. Conociendo esta, estas características del sistema decimal, podemos extender nuestro sistema decimal, el sistema arábico de, de numeración, lo podemos extender a distintas bases. En particular, el que vamos a ver en este vídeo es la base 2, el sistema binario, pero luego en vídeos sucesivos veremos otras bases como base 3, base 8, 16, etcétera. Y lo vamos a definir de forma genérica y podréis utilizar cualquiera de las bases, podríais eh, cambiar la representación de un número entre cualquier dos bases que desearais. ¿okay? ¿Cuál es, por tanto, el valor decimal de, un, de, de una, el valor? El valor de una representación en base cualquiera que sea. Vendría dado por esta fórmula de aquí. ¿Y esta fórmula de aquí qué significa? Simplemente significa que tenemos que ir recorriendo todos los números de derecha a izquierda y el valor que tendrá el número es la suma de todos los valores particulares de cada uno de estos dígitos. En particular, aquí tendremos la suma de cuatro valores, el valor que tiene este dígito, el valor que tiene este dígito, este dígito y este otro dígito. ¿Y qué valores tienen esos dígitos? Esos valores de esos dígitos son el propio valor del dígito por la base elevado a la, a la posición que ocupan. Por ejemplo, este, el de, el, el de menor valor. ¿Qué valor tiene este dígito? Este dígito vale 4. ¿Y cuál es su valor dentro de esta representación, de esto de este, de este caso concreto? Como es el de la primera posición, hay que multiplicarlo por la base, la base siempre va a ser 10 en este, en este número, elevado a su posición, 0. La posición que ocupa siempre empezamos por 0. Ahora, este 3. ¿Qué valor va a tener este 3 dentro de este ejemplo? Pues va a ser 3 por 10 elevado a 1. El valor multiplicado por la base elevada a la posición. Base 10, posición 1, valor particular de ese dígito, 3. ¿Cuál va a ser el valor de este 7? Pues 7 por 10 elevado a 2. ¿Y cuál va a ser por último el valor de este 1? 1 por 10. 10 elevado a 3. Por tanto, cada o, los valores de cada uno de estos dígitos van a ser 4 por 1, 3 por 10, 30, 7 por 100, 700, y 1 por 1.000, 1.000. El valor total, el valor final de esta representación va a ser 1.000 más 700 más 30 más 4, es decir, 1.000. Más 700, más 30, más 4, que da mil, mil como era de esperar, 1734. ¿vale? Como estamos intentando pasar a decimal un número que ya está en decimal, entonces es bastante obvio. Pero la forma de trabajar siempre sería la misma, siempre que nos encontremos con un, una representación en cualquier base, la forma de obtener su valor en decimal sería siempre aplicar esta fórmula, lo que cambiará será la base que utilicemos, en, ejemplos, en este ejemplo la base será 10, en otros ejemplos las bases pueden ser pues, el número que, que, que se Vale. Es muy importante, especialmente en esta asignatura, en este contexto, indicar siempre la base en la que está representada un número, porque nos podría dar confusión. Así que, esto vendrá siempre representado con un subíndice después del número y un paréntesis. ¿Vale? Pondremos un paréntesis y el subíndice, la base en la cual está representada ese número. De esa forma no hay lugar a confusión para saber qué sistema numérico, qué base, qué representación, en qué representación viene dada un número concreto. ¿Y cómo se hace el proceso contrario? ¿Vale? Aquí hemos, queríamos sacar cuál es el valor de 1734 en base 10 cómo podemos pasar a base 10 ese mismo número, ¿Vale? Obviamente, dará lo mismo, estamos haciendo un ejercicio un poco de imaginación para ver cómo funciona. Luego, cuando lo usemos dentro del sistema, dentro de, del sistema binario de, de, de base 2, tendrá más sentido todos estos ejemplos que tenemos, que estamos haciendo, ¿Vale? Pero es como para entender, como para eh, eh, interiorizar ya el proceso que vamos a utilizar. ¿Qué tendremos que hacer para obtener esa representación en una base? La que determinemos. En este caso, por ejemplo, base 10. Si el valor 1734 lo queremos representar en base 10, lo que tenemos que hacer es ir dividiendo de forma sucesiva por esa base el número que queremos pasar y los distintos resultados, los sucesivos resultados que vamos a ir obteniendo de dividirlo por 10. Por tanto, Cogeríamos el número, lo dividiríamos por 10, 1734 dividido entre 10 es 173, y resto 4. Ahora ese número que hemos obtenido lo tenemos que volver a dividir por 10, y me quedaría 17, resto 3. El 17 lo volvería a dividir entre 10, me quedaría 1 y resto 7. Y ahora que ya he acabado, ya que el 1 ya es más pequeño que 10, lo que haría es coger este último resultado y todos los restos anteriores y de forma inversa escribir eh, eh, la sucesión de dígitos que me ha quedado. Sería 1, 7, 3, 4. Esto estaría en base 10. Como he dicho antes, esto es un poco un ejercicio de imaginación, ya que no tiene sentido, pero cuando lo veamos con el caso binario ya, ya, ya eh, tomará más, más sentido y más claridad. ¿okay? Por tanto, el proceso para pasar a la representación en base B, en la base que nosotros queramos, será ir dividiendo por ese valor de B, de forma sucesiva, y, y luego quedándonos con los restos que nos hayan dado esas divisiones en ya por último, de un sistema numérico en base B, lo último que nos podría interesar conocer es cuáles son todos los valores distintos que podemos representar con n dígitos. Con n dígitos vamos a poder representar la base elevado a n valores distintos. Por ejemplo, en un número decimal de tres dígitos, el número de valores distintos que puedo representar es 10 elevado a n a 3, La base elevado a 3, dicho de otra forma, es mil eh, valores o mil números distintos puedo representar. ¿Y qué valores exactamente son los que puedo representar? Es decir, ¿cuál es el rango de esos valores que puedo representar? El rango será 0, desde 0, siempre será el valor más, eh, más pequeño que podemos representar, hasta la base elevado a n, menos 1. Con tres dígitos, eso me correspondería que puedo representar desde el 0 hasta 10 elevado a 3 menos 1. Esto es igual desde 0 hasta 999. 10 elevado a 3 es 1000 menos 1, 999. Efectivamente, el valor más grande representable en base 10 con tres dígitos es el 999. El más pequeño es el 0, y en total tenemos 1000 eh, valores distintos a representar. Otro ejemplo, con 5 dígitos. Con 5 dígitos, pues tendríamos 10 elevado a 5 distintos valores representables que irían desde 0 hasta 10 elevado a 5 menos 1. El menos 1 es por el 0. El 0 es el primero que podemos representar. ¿vale? Esto sería, por tanto. 10.000, eh, 100.000, mil, mil, perdón, 100.000 valores distintos y podríamos representar desde el 0 hasta el 99.999. ¿Ok? Ahora ya vamos a pasar a algo eh, en lo que los ejemplos van a tener un poco más de sentido, porque no estaremos un, eh, teniendo como origen y destino el mismo sistema numérico, la misma base. ¿vale? Ahora vamos a trabajar con base 2. Base 2 es el sistema binario. Eh, los valores de los dígitos, lo, lo, las grafemas que comentábamos, van a ser únicamente el 0 y el 1. Y estos valores, pues el 0 representa el 0 y el 1 representa el 1, como es obvio. ¿vale? Cada uno de estos dígitos... Eh, en el contexto de, de los sistemas digitales se llama bit. ¿ok? Cada uno de, de, de estos dígitos se llama bit. Y un bit, por tanto, es la cantidad mínima de información representable. Este sistema, el de base 2, también se llama el binario natural sin signo. ¿ok? Por tanto, Vamos a ver un, primero, un primer ejemplo de cómo podemos calcular el valor de un número de, el representado en base 2, representado en el sistema binario. La fórmula que habíamos visto anteriormente, pues en la base, lo que vamos a poner, vamos a sustituirlo por un valor 2. Ya tenemos indicado en el número que eh, este valor... Eh, o esta base que vamos a utilizar es la base 2 y como veis el número que vamos a trabajar únicamente tiene como valores posibles de cada uno de los dígitos, el 0 o el 1, si tuviésemos algo distinto a un 0 o un 1, esto no sería un número en binario. ¿Vale? Así que, ¿cómo nos queda? ¿Cuál es el valor de, de este número? Pues el valor de, de este número es 2, 1, perdón, de aquí tenemos 1, valor del dígito, por 2 elevado a 3, la posición, más 0 por 2 elevado a 2, más 1, valor del dígito, por 2 elevado a la posición, 1, más 1 por 2 elevado a 0, posición es 0. ¿Vale? Esto es igual a... 2 a la 3 es 8, por 1 es 8, más 0, más, 2 por 1 es 2, más, 2 elevado a 0 es 1, 1 por 1 es 1, por tanto, 8 más 2 más 1 es igual a 11. Este es el proceso que seguiríamos siempre para pasar de un número que está en sistema binario y queremos obtener su valor en decimal. Da igual lo largo, o, lo largo o corto que sea este número. ¿Y el proceso contrario? ¿Cómo se hace al contrario? Tenemos nosotros un número en, en, en sistema decimal y queremos obtener su valor en binario, su representación en binario. Pues lo que decíamos, tenemos que ir dividiendo sucesivamente este número en, eh, entre dos y nos vamos quedando al final con los restos de forma inversa. ¿Ok? Vamos a verlo. Partiríamos con el 327. Lo tenemos que dividir entre 2. 327 dividido entre 2 es 163 y sobra 1. El resto es 1. Ahora cogemos este 163 y lo dividimos entre 2, cuyo resultado es 81 y de nuevo, de resto, tenemos 1. 81 dividido entre 2 es 40 y de resto 1, 40 dividido entre 2 es 20 y de resto 0, 20 dividido entre 2 es 10 y de resto 0, 10 dividido entre 2 es eh, 5 y de resto 0, 5 dividido entre 2 es 2 y de resto 1, y 2 dividido entre 2, el resultado es 1 y el resto es 0. Ahora lo que tenemos que hacer es coger a la inversa el resultado final y todos los otros eh, restos que nos ha ido dando la operación. De forma que 327 en base 10 es igual a este primer 1, este 0, este 1, tres ceros y tres unos. Esto es en base 2. Es decir, cogemos los valores de esta forma, desde este 1 hasta este primer resto, ¿ok? Cuando lo queramos hacer, para el caso particular de base 2, esta forma de representarlo queda un poco grande, ¿vale? A veces lo que la notación que se sigue o la forma de hacer esa, esta transformación es obviando poner la información de siempre dividir entre dos, dividir entre dos, dividir entre dos. Seguro que alguno de vosotros ya lo habéis visto alguna vez. ¿Cómo quedaría de, de esta otra forma? Pues lo que se hace es, se pone el número, 327, se traza una línea vertical y lo único que vamos poniendo es junto a cada uno de los valores... El resto y en la fila siguiente, al lado izquierda, el valor resultante de dividir entre 2. Entonces, 327 dividido entre 2, el resultado es 163 y sobra 1. 163 dividido entre 2 es 81 y sobra 1. 81 dividido entre 2 es 40 y sobra 1. 40 dividido entre 2 es. 20 y sobra 0, 20 dividido entre 2 es 10 y sobra 0, 10 dividido entre 2 es 5 y sobra 0, 5 dividido entre 2 es 2 y sobra 1 y 2 dividido entre 2, eh, el resultado es 1 y sobra 0. Y ahora cogeríamos este último 1 y todos los restos anteriores, si os fijáis sale lo mismo, 1, 0, 1, 3 ceros y 3 unos, ¿vale? Son dos formas de hacer lo mismo y esta, pues la de la derecha, la segunda que hemos visto, queda un poco más compacta, cuando tenemos que hacer muchas conversiones, pues utilizamos mejor el papel, aprovechamos mejor eh, el papel donde estemos haciendo cálculos. Otro segundo ejemplo, eh, en este caso vamos a intentar pasar a representación binaria, un valor en decimal tiene el valor, un número que en decimal tiene el valor 53, vale. Por tanto empezamos a las divisiones sucesivas. 53 dividido entre 2 es 26 con resto 1, 26 dividido entre 2 es 13 con resto 0, 13 dividido entre 2 es 6 con resto 1. 6 dividido entre 2 es 3 con resto 0, 3 dividido entre 2 es 1 con resto 1, ¿Vale? Por tanto, 53 en decimal, representado en decimal, es lo mismo que 1, 1, 0, 1, 0, 1, representado en binario. Si lo hubiésemos hecho de la otra forma, ¿cómo sería? Pues 53 dividido entre 2, pues cabe a... O el resultado es 26 y el resto es 1. 26 dividido entre 2, el resultado es 13 y el resto es 0. 13 dividido entre 2, el resultado es 6 y el resto es 1, perdón. 6 dividido entre 2, el resultado es 3 y el resto es 0, 3 dividido entre 2, el resultado es 1 y el resto es 1. Cogemos este, primer, este último 1 y todos los anteriores restos de forma inversa y me queda exactamente lo mismo, 1, 1, 0, 1, 0. En el caso del sistema binario... ¿Cuáles son los rangos? Pues las mismas fórmulas que teníamos antes, lo único que las bases ya vienen fijadas a 2. En el caso de número binario, número binario de dos dígitos, ¿cuántos, eh, ¿cuántos valores distintos vamos a poder representar? Vamos a poder representar 2 elevado a 2, es decir, cuatro valores distintos. ¿Desde qué valor hasta qué valor vamos a poder representar? Vamos a poder representar desde 0 hasta 2 elevado a 2 menos 1. Esto, ¿Esto qué es? Pues esto es desde 0 hasta el 3. Si hiciéramos todas las correspondencias, si hiciéramos todas las transformaciones de esos eh, cuatro casos, del valor 0, 1, 2 y 3, nos quedaría que todos estos números, todos estos, eh, las representaciones en binario de todos estos valores serían 0, 0, para el valor 0, 0, 1 para el valor 1, eh, 1, 0 para el valor 2 y 1, 1 para el valor 3. Siempre estos en base 2 y siempre estos en base 10. ¿Vale? Si fueran 6 dígitos en lugar de, de 2, pues 2 elevado a 6, que es igual... ...a 64, por tanto tendríamos 64 valores distintos... ...y el rango sería, pues obviamente desde el 0 al 63... ...es decir, 2 elevado a 6, menos 1, que es igual de 0 a 63. ¿De acuerdo? Pues si los hiciéramos todos, pues empezaríamos... ...0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros... ...el siguiente, esto sería para el valor 0... 0000001 para el valor 1, 000010 para el valor 2, 000011 para el valor 3, y así sucesivamente hasta tener 64 números distintos posibles con todas las combinaciones posibles de 0 y 1. Por tanto, ya veis que con base 2 vamos a tener que dominar las las potencias de 2. Vamos a tener que saber trabajar muy bien con potencias de, de 2. Por tanto, no está de más conocer los valores de las potencias de 2. Y la pregunta sería, ¿hasta qué valores? Pues, eh, bueno, aquí he puesto unos cuantos, pero ya veréis que si nos sabemos desde 2 elevado a 0 hasta 2 elevado a 10, y luego los valores de los casos de 2 elevado a 10, 20, 30, 40, más o menos vamos a, tener, a poder, a, como mínimo, aproximar el valor de cualquier número, sino también obtener su valor uh, exacto. ¿vale? ¿Por qué? Pues muy fácil, acordaros de esta relación 2 elevado a n más m, es igual a 2n, el valor de 2 elevado a n, por 2 elevado a m. De esta forma, si por pues, ejemplo tuviésemos un 2 elevado a 13, sabemos que es 2 elevado a 3 por 2 elevado a 10. Y como os he dicho, si me sé las 10 primeras potencias, y me sé el caso de 10, 20, 30, 40, etcétera estos es de aquí y estos es de aquí, pues ya me es eh, suficiente para poder ir haciendo con este cálculo la obtención de, de cualquier valor, de cualquier potencia de 2. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, con 17 bits, ¿cuántos valores distintos aproximadamente se pueden representar? Digamos aproximadamente, ¿vale? Porque en lugar de utilizar estos valores concretos, pues lo vamos a hacer de forma aproximada para no necesitar ni siquiera una calculadora para hacer ese cálculo, ¿ok? Entonces, 2 elevado a 10 vamos a suponer que es 1000, aquí falta un 0, perdón. ¿Mm? 2 elevado a 20 vamos a suponer que es aproximadamente un millón y 2 elevado a 30 es aproximadamente 1000 eh, mil millones. Faltan tres ceros aquí, ¿vale? Perdón. ¿Ok? Entonces con 17 bits. Con 17 bits vamos a poder representar 2 elevado a 17 valores distintos. Si hago, si aplico la fórmula que comentábamos antes, esto es igual a 2 elevado a 10 por 2 elevado a 7. Siempre voy a tener que intentar obtener una potencia entre 0 y 10 y luego otra potencia que sea 10, 20, 30, 40, etcétera. Si intento buscar esas dos, esas dos potencias, Voy a saber sus valores. 2 elevado a 10 es aproximadamente 1.000, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? lo pondremos aproximadamente, es 1.000 por 2 elevado a 7, que es 128. Entonces, con 17 bits, aproximadamente voy a tener 128.000 valores, distintos. ¿Y con 22 bits? Pues con 22 bits es 2 elevado a 22, que esto es igual a 2 elevado a 20 por 2 elevado a 2. 2 elevado a 20 es más o menos un millón, ¿eh? un millón, por 2 elevado a 2, que es igual a 4. Por tanto, aproximadamente... Con 2 elevado a 22 vamos a tener 4 millones, vamos a poder representar 4 millones, aproximadamente 4 millones de valores distintos. Y con 2 elevado a 39, con 39 bits, pues 2 elevado a 30 por 2 elevado a 9, que esto es igual a 1000 millones, mil millones, por... Aproximadamente, ¿eh? siempre aproximadamente, mil millones por 2 elevado a 9, que es 512. Pues aproximadamente con 39 bits podemos representar 512.000 millones, ¿eh? 512 millones de valores posibles. Y ya para acabar con este vídeo, lo que quería comentar era un poco los nombres, la nomenclatura que se utiliza para designar los distintos dígitos, ¿vale? Ya ya comentado hace unas transparencias atrás, de que cada uno de estos dígitos en un número binario normalmente no se va a llamar dígito, sino que se va a llamar bit, ¿vale? Bit es cada uno de, de los dígitos, ¿ok? Y bit es la unidad mínima de información. Luego hay conjuntos de bits que, que por la por propia idiosincrasia de los sistemas informáticos, han recibido típicamente un nombre específico. En particular, tenemos que el conjunto de 4 bits recibe el nombre de nibble. ¿ok? Y el conjunto de 8 bits este de aquí, se conoce con el nombre de byte, o dicho de otra forma, un byte no son más que 8 bits, ¿ok? Aparte, también muchas veces os encontraréis, aunque aquí no lo he puesto, que el conjunto de 16 bits se conoce con el nombre de palabra o en inglés word. ¿Vale? Aparte, la... La forma de nombrar el primero de los bits y el último de los bits tiene también una nomenclatura, un nombre propio particular. El primero de los bits, el que tiene un valor menor, el que representa la posición 0, es el bit menos significativo. Se suele llamar el bit menos significativo. Por el contrario, al bit que tiene un mayor valor y que por tanto está en la posición n-1, es el que se conoce con el nombre del bit más significativo. Por extensión, estos nombres también se les puede asignar a los nibbles, a los bytes, a las palabras, etc. ¿Vale? Así que, por ejemplo, el nibble más significativo serían los 4 bits de más peso y el nibble menos significativo serían los 4 bits de menor peso y lo mismo que hemos dicho con los nibbles nos serviría para el caso de los, eh, de los bytes los 8 bits más significativos sería el byte más significativo y los 8 bits menos significativos serían los, el byte, los 8 bits menos significativos serían el byte menos significativo, ¿de acuerdo? Así que recordar los conceptos de bit, nibel, byte, palabra y el menos significativo y el más significativo ya que los iremos utilizando a lo largo de, de todos estos vídeos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con esto, pues nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.